Se quitan las ganas de hacer la revisión completa de todo esto. Al menos en la 3050 estamos obteniendo 60 cuadros por segundo. Pero ¿sabes qué? Esto no me agrada. Debido a que mi procesador eh, está pidiéndose mucho. Es más del 20% y pedir un 20% en 3900 k es elevado. Eh, la tarjeta de video está al 87% de uso en la memoria. Pero el GPU va al 99%, 98%. Esto, esto no está bien, esto está muy mal, esto está mal, esto es un insulto, esto es algo que no deberíamos de tolerar ni aceptar y me niego a seguir la revisión, no voy a hacer la revisión de esta mamada, esto es una chingadera, tiene a tu madre Jim Ryan chinga tu madre por decirle a Microsoft que nos entrega los productos, que nos va a entregar los productos mal con Activision y Call of Duty, cuando tú nos estás entregando en PC, una de las joyas que más has presumido, que más has jodido, que más has comprado este premiaciones, ha comprado premiaciones Playstation nada más por esta madre, todo de Game Awards, que ya nadie tiene este, cre credibilidad en Game Awards, solamente porque lo dedicaron a uno de las of Us y cuando llega con bombo y platillo a PC, los requisitos se ven bien, en PC, esta mamá salen con sus mamadas, esto no es justo para nadie no nos merecemos esto como gamers. Eh, Regrésenlo. Y uno y, y, y confiaba en PlayStation Studios. Uno confiaba en todas esas cosas. Ya no voy a confiar en nadie. Pero sí puedo decir que todas las experiencias de Xbox en PC han sido más que adecuadas. No hemos tenido problemas con ningún título. Con todo título que tocan estos cabrones así, si sí están llegando cosas este, peculiares. ¿no? Puedo hacer una excepción con dos: con Spider-Man y con God of War. O sea, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, nada no, no, no, no, que esto se va a utilizar para, para solver los requisitos a lo idiota. Y voy a hacerles una promesa a ustedes, porque si no les voy a hacer la revisión de esta, de esta querosidad, si no lo voy a hacer, les voy a hacerles una promesa. Si yo estoy haciendo un video de requisitos mínimos y recomendados y se ve bien, el día de lanzamiento ustedes tienen que tener un video mío de las primeras impresiones de cómo está jalando con hardware. Si yo noto alguna cosa, alguna peculiaridad con mi procesador como ahorita, todas esas cosas que no debería de tener yo problema ninguno, ustedes los van a tener pero elevadísimos. ¿Por qué? Porque es imposible pedirles que todos tengan un 390 k entonces todas aquellas que tengan el 5600, el 5500, que tengan serie 8000, que tengan 11400, 13400, que a lo mejor si serie 3000, todos ustedes van a tener una experiencia horrenda. Y lo que estoy esperando es que la mayor parte de la gente, si mis cálculos son correctos, la mayor parte de la gente debería de estar rondando en los cuarenta y tantos cuadros por segundo en casi todas las tarjetas. Prácticamente, porque esto está mal hecho y se los prometo, muchachos. Si yo hago un, re, un video de requisitos mínimos y recomendados a partir de ahora, se va a hacer análisis día 1 y no va a ser, si sí va a ser con un procesador tocho, si sí va a serlo, porque así es como yo voy a garantizar de que ustedes pudieran o no tener problemas. ¿Y que es el problema? La tarjeta de video, los drivers, el procesador, y con esto también una tarjeta sencilla, una 30, 50, 30, 60. Eh, ya no quiero tocar serie 20, realmente yo ya no quiero tocar serie 20, pero serie 30, con la 30, 50, si sí, al menos logré. 60 y tantos cuadros por segundo, eh, utilizando DLSS y demás, pero esos 60 y tantos cuadros por segundo deberían de haber sido de fault y de mínimo sin ninguna de las tecnologías. No está funcionando FSR, no está funcionando DLSS, está horrendo y decepcionadísimo, encabronado de esta porquería de trabajo que enviaron. Y good morning Vietnam, bienvenidos vengadores y vengadoras a Tocin y Janel. Toxic Game Channel, lo he dicho mal, perdón, soy Tox Gamer y bueno, ya habéis escuchado las palabras de Tortilla Squad. Vamos a ver después fragmentos de la odisea, porque es una odisea lo que ha vivido este hombre para poder jugar, bueno, creo que ni siquiera ha llegado a jugar. De hecho estoy, yo creo que como muchos de ustedes, pendientes a ver cuál va a ser el desenlace de este vídeo entre tanto como nos ha pedido vamos a reaccionar a, o por lo menos yo voy a hacer una reacción eh, del vídeo a poner trozos y voy a comentarlos eh, se escuchará algunas cosas como la cpu y la gpu y esto es porque la cpu y la gpu van al máximo es una cosa mmm, que no es normal y tener en cuenta que una es la unidad de procesamiento, es el CPU, es eh, procesa los datos de un videojuego, de un programa, de lo que sea. Y la GPU es eh, el procesamiento gráfico. Es decir, que la GeForce, la RTX GeForce 4090, 4090, que es de las más caras y más potentes que hay, no ha podido... Eh, tirar con el de las of View 1 el peor port que he visto eh, en mi vida no se ha visto tampoco con otros juegos por ejemplo como el de god of war no ha tenido tantos problemas eh, pero sin embargo con este ha sido un tremendo fracaso pero lo más grave de tener la gpu a 90 grados es que se te puede quemar la placa él tiene una 40 90 y es una placa que está soportando 90 grados. Imaginaros una 30-90 o una uh, un poco más baratas uh, Radeon, de esta, o las que venden en el game, que, vienen, que dicen que son PC Gaming, pero bueno, son lo, lo justo y lo necesario. Imposible, imposible. Con una 280 de la NVIDIA, yo he corrido el Fly Simulator. A una a una taza de frame de entre 30 a 60 no es normal que haga esto a no ser que esté mal y luego viene el tema de los chadders que son los los chadders pues son archivos eh, cómo explicarlo los chadders son archivos de sombreado que hacen que bueno que, que los objetos se vean mejor y tal y vienen en, en carpetas y estas carpetas eh, cosas así también eh, pues vienen mal compiladas y dan problemas ahora veremos también como carga tan tan lento que, que bueno en fin bueno aquí mismo lo dice un shader es un sombreador es un conjunto de instrucciones que forman un pequeño programa informático o script cuya finalidad es ser ejecutado a través de la gpu y eso es lo que está <ríe> lo que está calentando a la gpu también de la tarjeta gráfica su misión es sencilla modificar la representación de las imágenes que se mostrarán en pantalla aplicando distintos algoritmos y efectos que en general tratarán de mejorar la calidad de imagen cosa que no está, está haciendo todo lo contrario. Por ejemplo, en un videojuego, el Shader se encarga de realizar los diferentes cálculos de cómo quedarían las sombras si le diera la luz. Aquí, por ejemplo, vemos al Joel Negro. Eh, no es que se haya disfrazado de Baltazar para para un pueblo pequeño de, de la rural España, pero no es es tal cual. Y otra cosa que vamos a ver también y que vamos a comentar es, eh, bueno, pues como incluso cambiando de placa, de gráfica, eh, sigue dando problemas. La verdad es que, tengo que decirlo, a mí llevo años siguiendo este canal y, y nunca he visto un cabreo, bueno, sí, he visto algún cabreillo, he visto de, de, de Tortilla Squad, pero nunca he visto uno tan eh, monumental y... Y, y con perdón pero vamos a recuperar un poco de los mejores momentos eh, porque creo que una imagen vale más que mil palabras y cuando una persona está realmente eh, haciendo todo lo posible y, y si os dais cuenta en la manera de hablar que es muy diferente a la mía que yo soy, que a mí me pueden tachar de hater de Sony pero a él no, a él no, y intenta intenta decir alguna cosa buena de vez en cuando, pero eh, está tan mal el juego de, de Last of Youth 1 porteado para PC que, que fíjense en lo que ha tenido que en lo que ha tenido que pasar. <risas> Tortillas Squad Porque tú dijiste sabotaje, y esto sabes que es lo mismo que p Sony está acusando a Microsoft de hacer para la adquisición de Activision De que, ay, oh, es que si compran Si compran, este, Activision Sus juegos de Call of Duty Ya no van a estar optimizados para nosotros Y, y, y, van a tener una mala experiencia ¿Y esta manda qué es? Last of Us Parte 1 Veamos de qué se trata esto A ver si es que vale la pena quién sabe qué y qué ¡Mames, la Eli! A ver, si esto que el juego se parece en algo a la serie. Ya hay un momento en la vida de los hombres, Gabacha, ¿Ah? que cuando te sale a activar Windows y has comprado cuatro pinches licencias en este pinche año, ya te vale un poquito de madres que te salga ahí a activar Windows. Sí, así que por favor no me digas nada. ¿A ti te vale madres todo? Siempre. <risa> ok, estamos con la 40-90. Tenemos de promedio 90 cuadros por segundo en cuatro. ¿ca? ¿Qué es esto? CPU. CPU 90%, güey. 80% de CPU. Está mamándose la vida de mi 13900 k esta madre. Para esa. Uy, llegó Fedex. Los shaders están al 5%. ¿Cuánto llevo? Wey, ¿qué es esto? Es una 4090, Es una. Es un 13900 k la RAM no es tanta, lo que está chupándose, pero ¿Ve esto? 6% ¿En serio me voy a tener que esperar como una hora para poder irte? Sí, yo llevas de hecho como 10 minutos esperando No llevaba 10 minutos, pero llevo 8 minutos y apenas un 22% O sea, ¿Cuánto cuesta esto? ¿Cuánto cuesta esto? Y ¿Ya viste mi procesador? Mira, mira, 97% Ahí está, acércate No, espera, está. Ahí está 97 grados, 90. Se me está cocinando. Pues ahí está: The Last of Us o the, the Left Behind. Juega capítulos adicionales. O sea, pero tienes que echarte el peli para después echarte el peli peli juego. Ok, excelente. Opciones. No, o sea, estoy, estaba muy preocupado porque. O sea, aquí lo que estoy viendo es que la compilación de shaders depende mucho del procesador. Porque observa la temperatura que tenemos ahorita: 65 grados. Que tenemos ahí y la 4090. O sea, me interesa mucho que esté ahí. Mente ahorita, siempre mi procesador está a menos del de 20% de uso. O sea, que, que me pidan más de 20% de uso es algo que es un juego muy mal optimizado. Porque con la compilación de shaders me, me, me lleva esto como si fueran pruebas con ABX. O sea, esto, esto pareció un bench con ABX y nada más era compilación de shaders. No me gustó eso en absolutamente nada. Y me huele a que va a estar mal optimizada esta cosa. Uso de RAM 67%. La aplicación de juego está usando 12 GB de RAM. Pero estamos en 4K. Gráficos predefinidos ultra. Vamos a ver esto. Iluminación basada en imágenes. IBL. GPU grave. RAM moderado. CPU leve. Ay, grave. Le baja un megabyte. Ah, ¿Qué? Tantas submamadas que tienen que hacer para hacerlo manualmente. Que esto se quitaría con... Global Illumination, ¿Modo, modo ventana sin bordes, modo de ventana, o sea, pues, vertical desac desactivado y tengo 74, ¿no? ¿Qué? Desbloqueado, escala de resolución, método de escalado, DLC en calidad, listo, finalmente tenemos, okay, vamos a ir a aplicar, no, a ver, ¿cómo que no se aplicó? Mucho, mucho más tarde. Sí, bien, es a ver, cánzame aquí. Dos horas más tarde. aplica cambios X. Sí, atrás. ¿Atrás? Pues veamos, partida nueva. Normal. No, No, los no, vale, no, porque no manches, oye, mi procesador, ¿qué onda con los seguidores güey? ¿Vesos? frame times no, tan horrendo, ¿Qué es tanta de carga? ¿Qué no me la puedo quejar? porque porque estoy viendo como a 12 cuadros por pues, segundo la animación esta? ¡Gay! ¡Casi latino! Mira, el punto 1% son 14 cuadros. A pesar que el promedio, el promedio son 91. ¿Y el punto uno me dio 18? Es la pantalla de carga, pero... Oye, güey, te instalé en SSD, mamón, ¿qué es esto? ¿En serio está utilizando 12 GB en...? Eh. Híjole, ¿tú? 130 cuadros por segundo en una... Eso sea, ¿Un es lo que ya vimos en la serie, ¿no? ¿Sí ¿Es su hija? Ah, esa es la hija, exactamente. Sí, no te preocupes, este... Se las cambiaron al masaje para la tele. Fijabas en que tu reloj estaba roto. Ah, no. Entonces, no sé qué. Gracias, eh. ¿Te gusta? No se parece más a la Dakota esta eso línea, quisiera. ¿no? Eso quisiera. Ah, ya vimos qué le pasaron, le dispararon, fue muy... ¡Saltar películas. O sea, sí sabes que es... Ya vi la serie, ya, ya, ya, ya está, ya la m*** niña... Y el padre... Y la niña te... Ah, oh, todavía no llegamos a esa parte Hola Sara, Cariño, necesito que le des el teléfono a tu papá Tomí, ¿qué hora es? Esa es la manera en la que hicieron el reflejo, duplicaron toda la escena Y por eso se caen, por esta idioteza están cayendo los cuadros, güey Porque duplicaste la puta escena en otro lugar, en otra ventana Como al estilo de Porta, güey Por eso se te van a drenar todos los putos recursos Qué mal hecho está Y Qué bien se juegan los juegos de Playstation con el control de Xbox, la verdad Yo te he hecho por una 90 con DLC, eso está muy mal A ver, opciones, imagen, perfecto, aplicar cambios Aplicar cambios Da igual Esta madre es una mierda De optimización Tengo hipo Es que 90 cuadros por segundo Con la 40 90 Es una mierda de optimización 80 güey En serio 80 No a ver Déjale bajo la resolución Igual estamos exagerando ¿Puedes hablar más fuerte? ¿Qué dijiste? para PC? Es que veo y puedo ver casi 12 cuadros por segundo atrás. ¿Y, y los mínimos no mienten. Punto 18. Eso, o sea, sí veo, sí lo veo. Dios, qué pinche lento. ¿Por qué no metieron Direct Storage aquí en lugar de la estupidez de Force Poken? ¿Por qué no lo hicieron aquí? ¿Qué fue todo eso? ¿Cuánto estamos gastando? A ver, en GPU estamos gastando... Está en 98%. ¿Y sabes qué? No me, no me está reportando cuántos watts. Entonces vamos a tener que hacerlo. No viene confiable. ¿328 watts, cabrón? Esto es demasiado. No, a ver, espérame. ¿Qué es esto? No, o sea, tiene que hacer que yo ahorre energía. ¿Cuántos watts son? Los 360? Aspica el sí, ¡Ay, güey! ¡No mames! No bajó en nada. ¿320 watts? Ok, vamos a ver qué pasa. ¿Papá? ¿Puedes correr? Ya sé lo que pasa, mejor, ya sé lo que te va a pasar a ti, ya, por favor. Esto está mal, ¿eh? O sea, 116 cuadros por segundo contienes es en calidad. A ver, otra vez. Vérgale, corte física. Es que no mejora. ¡Papi! hay un freno ahí, mira ahora sí el 30% de mi procesador me lo está pidiendo pero es el juego que más me ha pedido procesador güey, o sea, esto cómo lo está corriendo la gente lo que tiene okay, Core i3, Core i5, Core i7, ¿qué está pasando con la raza de, de Ryzen? ¿cómo le están a los demás? ya morre ya si sí, les, les voy a dar este... no sabes qué tengo que probar un Full HD tengo que probar un Full HD, así que... no, es que no mames, ¿Qué mamados son estas? o sea, vamos a salirnos de aquí no, para que la de poder. La 4090 debe de moverlo a 200, ¿no? Saber 80 cuadros. O sea, ¿Qué es esa mamada? No, déjate de eso. Esto es de DGA. Ya está muerto de marca. Ya no sirve. No bueno, sí, pero ojalá lo hayan regresado porque esa es una mamada. O sea, sí, es cierto, también Play. Les cuesta mucho trabajo organizarlas el dinero a la gente. Sí. Y pues ve. La madre, a ver, ¿qué que en esto? Va, ya estoy en Full HD, ¿ok? No así como se puso no, la otra no vez. Salvo, Puta madre, güey. Es que qué pendejada. Wey. Es un desempeño horrendo, ¿eh? Y ni siquiera nos hemos ido así al... Hacia el pixel, Dime que no vas a compilar Está compilando shaders Otra vez mi procesador Está en 90 grados, güey ¿Qué te pasa? Eh, güey Es un pinche 3,900K güey. a que esperar ¿Cuántos pinches horas Aquí otra vez? No, pues aquí voy a estar Un pinche rato ¿Pliqué? ¿Por Porque pues... Te esperabas un día para... Pues ah. para verle, ¿no? Le dedicas unas 4 o 5 horas a cada tarjeta. No hay problema. Ahora lo que estoy viendo es que está utilizando un porcentaje de la tarjeta de video. En cuanto a RAM, está en 6.34 usadas. Pero es que esas pinches cortinas están a 12, a 18, a 12 cuadros por segundo. Puta madre, bueno. Voy a tener que ver mi teléfono. Porque qué chingados. ¿Qué más hago aquí viendo? Nada ¿no? más aquí. Me bajé un Creo que encontré el problema. Creo que sé ya por qué los shaders están tan culeros. Voy a hacer una prueba. A ver si es. Creo que es una biblioteca. Porque aparentemente utilizaron software desactualizado para hacer el compilador de shaders. Por eso te está jodiendo de 100 grados mi puto procesador. Wey. No chinga tu madre Esto, esto es una mamá Porque tú dijiste sabotaje. Y esto, ¿sabes qué? Es lo mismo que puto Sony Está acusando a Microsoft De hacer para la adquisición de Activision De que, oye, oh, es que si compran Si compran este Activision Sus juegos de Call of Duty Ya no van a estar optimizados para nosotros Y, y, y nuestros jugadores van a tener una mala experiencia Y esta mamada que es Esta pinta es mil años más tarde O sea, esto es un sabotaje para nosotros Y nosotros como pendejos No decimos nada ¿Qué si pueden decir? Regresen el no, no lo compre. Segundo día ¿Cómo dueñas más a estas empresas que no son responsables? A lo mejor compras el poco, pero sabes que lo devuelves inmediatamente Exacto a una Cuarto día Ya está, se me está haciendo espuma en la boca Porque esta es una pendejada que no deberíamos tener en 2023 Con un título que tiene una serie que está muy bien hecha Tiene muy buenos ratings, muy buenas actuaciones Y, y, y de repente los que no hemos jugado el juego Nos encontramos con esta mamada que cuando llega a PC Te puede chingar la computadora y que no puede estar haciendo lo que debe hacer o sea, Esta es una verdadera mamada <tose> Los que no saben van a decir, mi PC está muy mal No, güey está mal la chingadera que te mandaron Tienes un juego muy malo esto esto es deliberado y esto también deberíamos acusar a las empresas de lastimar a nuestros equipos. Ojalá hubiera demandas colectivas, algo parecido, porque están lastimando a nuestros equipos, están eh, hiriéndolos y yo me estoy mamando hay 96 pinches grados con 200. Esto ni siquiera en las putas pruebas de, de renderización. 99%. Después de 20 minutos, chinga tu puta madre. Bueno, ya está. Ven a ver si lo tienen. Son menos de 10, 3. Ah, no, 4. 4 en el punto 1%. 4 FPS, sí, por supuesto. Que esto es una experiencia completamente con los términos de Sony. Tiene Sony Pictures, ¿no? Sony Cinemáticas, ¿no? No, pues esto es completamente cine pinche güey. Sí, sí, sí, sí. Y, y qué bueno, ¿no? Que se, por fin se me quitó el, el puto. Sí, no pinches mames, güey. güey no mames, que espírate otros 20, minutos, no me tienes ese CD. Mi mame, mi mame. Y ve que preciosa experiencia estoy teniendo, güey. No, super chingón. Ay, Ay, güey. Espérame que. No, no, no, a ver, espera. ¿Qué? ¿77? ¿67 focos? ¿40 focos? ¡Qué mucha mamá es esa. ¿42 cuadros por segundo? ¡Qué pendejada, güey! A ver, ¿tú hemos visto? Ver, en Full HD, por supuesto, ¿verdad? Ah, es que aquí se corren los benches de todos los procesadores, güey. Full HD es lo que importa. Porque te estás comprando tu pinche equipo gamer para jugar en Full HD. Es decir, tu pinche equipo gamer de mil dólares para jugar en Full HD. Mira, no está ocupando toda la memoria. Esta pendejada está... Está agarrando la memoria porcentualmente. No la está utilizando fija. O sea de que a lo mejor utilizas 3 gigas, 4 gigas de VRAM, etcétera, etcétera, etcétera. No, aquí te dice, agarra el porcentaje tal de lo que haya. Entonces aquí van a venir los pendejos y van a decir, no, necesitamos más gigas. Necesitas comprar una tarjeta de video con más gigas. No, están agarrando una, una solución este, porcentual no definida. O sea, aunque yo tenga Aunque si yo tenga una tarjeta de video Que tiene 120 gigas de memoria BRAM, Me va a agarrar un porcentaje de eso Entonces de repente Si te llega a existir una puta tarjeta de esas Va a decir, no mames Necesitas una nueva tarjeta Porque ¿qué crees creer o dos, tres, 80 gigas No, 80 o sea, megas perdón 80 megas Ya estás, se me está yendo todo pero, pero, ya, ya. Y fíjate que esto parece deliberado Porque esto sí me huele a sabotaje ¿Cuál es el rango de, de, de G-Sync, FreeSync O refrescamiento adaptativo Que te detectan los monitores? Prácticamente 42 cuadros por segundo 45 Hz Y está justamente en el límite Para que no se vea tan mierda Ah, qué curioso, eh Qué curioso eso, eh. A ver, les es calidad. Porque si no le pones calidad, las reinas dicen, ahí es que se ve muy feo. Se ve muy feo. ¿estás jugando, estás jugando 480p, que tienes aquí todo. ¿Qué, qué? Bueno, amigos, ustedes que comentan. Os leo en la caja de comentarios. dejar like si os ha gustado el vídeo. Denle a suscribiros. Y os voy a dejar con un trocito más de, del último tramo del vídeo. Porque es revelador, evidentemente. Sony tiene que dar la cara. O por lo menos económicamente. O eh, de alguna manera. Así que nos vemos en el próximo Toxic en Channel otra vez. eso, no, ni siquiera lo estoy midiendo, ¿eh? David, no lo voy a medir, no me voy a... Gastar. No lo voy a gastar en estar viendo esta pendejada que está toda mal hecha, ¿eh? A ver, calidad. Vamos a hacer lo que no debemos hacer, que es irnos a, a rendimiento. Rendimiento, ¿y no tiene rendimiento ultra? Supongo yo que no es una limitación 47. No sirve DLSS. Ni siquiera está optimizado para DLSS. O sea, te entregan un puto juego con DLSS y ni siquiera sirve, güey. Y si por ende no sirve ni siquiera en rendimiento ultra, significa que también FSR no va a servir de mucho y se va a ver aún. No, no me confío de estos 5 cuadros por segundo más que hemos tenido. Ok, se ve culero, pero se ve menos culero, ¿verdad? Pero sabes que no, esto está muy mal. Es que esto es asqueroso. Es que no, no, no, no, no, es que sabes que no, no, no, no, no te voy a mentir. No te voy a mentir. O sea. Así se quitan las ganas de hacer estas cosas. ¿Lo estoy haciendo con ¿Ya lo hice sin? Sí, ya lo hice sin. Se quitan las ganas de hacer la revisión completa de todo esto. Al menos en la 30-50 estamos obteniendo 60 cuadros por segundo. Pero ¿sabes qué? Esto no me agrada. Debido a que mi procesador eh, estaba pidiéndose mucho, es más del 20% y pedí un 20% en 3900 k es elevado.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 puede ocurrir problemas en las placas gráficas de vuestros ordenadores así que tened mucho cuidado hasta la próxima amigos